¿Qué es la enfermedad de Dupuytren? La enfermedad de Dupuytren es una enfermedad crónica que produce la retracción de los dedos de la mano. Se suele caracterizar por afectar en mayor medida a hombres de más de 50 años. La enfermedad suele comenzar en el dedo anular y meñique, es decir, los dedos más alejados del pulgar. ¿Qué síntomas produce la enfermedad de Dupuytren? La enfermedad se produce por una retracción o contractura de la fascia que recubre los tendones, afectando a la propia funcionalidad de los mismos. Esta retracción facial produce una flexión de los dedos, impidiendo poder extenderlos. La enfermedad comienza con la retracción de la palma y continúa con la retracción de los dedos. Aunque es una enfermedad que puede producirse en las dos manos, es más común que comience en la mano primero siendo dominante la más afectada. ¿Qué causas? Son las que producen la enfermedad de Dupuytren. Aunque no hay una causa, una causa conocida, es una enfermedad que suele producirse en personas que trabajan con las manos, como por ejemplo en la construcción. Es una enfermedad que a veces es incluso hereditaria, ya que la pueden sufrir miembros de la misma familia. Otras enfermedades como la diabetes o consumir alcohol y tabaco pueden ayudar a la aparición de dicha retracción. ¿Cómo realizar el diagnóstico de la enfermedad de Dupuytren? Por lo general, el diagnóstico de la enfermedad o contractura de Dupuytren suele ser por juicio clínico, es decir, es con la, con la propia valoración y palpación inicial la que puede determinar y diagnosticar la enfermedad de Dupuytren. ¿Qué tratamiento se debe seguir para este tipo de enfermedad? Si el paciente no pierde la funcionalidad de la palma y dedos y la evolución es lenta, no sería necesario hacer nada. Si la evolución es rápida y el paciente empieza a tener dificultades en la vida diaria, se podría optar por tratamientos como por ejemplo la fisioterapia, aplicando técnicas como el masaje, estiramientos, electroterapia o incluso la punción seca. En los casos más severos o graves, se puede optar por la cirugía.